Buenas noches, buenas tardes, buenos días Cáncer, solar, le voy a hacer la lectura de la rueda solar Para julio 2020, rueda solar, cáncer, julio 2020 Yo soy Mari, bienvenidos al canal Mariposa, Monarca, Tarot Para cáncer Aquí yo no se daba dado cuenta que estoy grabando Ay, Dios mío, papá. Hmm. Tendré que parar esto. acá, sacan Hm. Ay, qué difícil está esto. Yo veo aquí cáncer, terminación, terminación, terminación. Y ojo que pueden ser terminaciones un poco feas, ok. Yo estoy mirando eso. Ok, mira, te sale la casa primera. Yo soy. Imagen, como te miran, o cómo te miras tú, mejor dicho. ¿Cómo me veo? Ok, te sale el 8 de espadas. 8 de espadas, algo que no se concluye. Algo que es cíclico. Un 8. Infinito. Hay una situación aquí de aprendizaje. Y puede ser como un tema de <coughs> de una posición, de una carrera, de un trabajo, de una sociedad, como de una relación con alguien. ¿Ok? Si lo miro de esta manera. Entonces, en la casa 2, tú estás: recursos, posesión, valor, autoestima. Te sale el 9 de copas. Entonces, ahí eh, tú estás pidiendo algo. Tú deseas algo. ¿Ok? Tú deseas algo. Es una carta de, de satisfacción. Es una carta de satisfacción. Pero tú también desearías algo del pasado en esa carta. En la casa 3 te sale. La comunicación, persona, eh, pienso, digo, vibro, viajes, corto, eh, hermano. Ahí te sale un cuatro de copas. Cuatro de copa. Ahí puede haber un disgusto con alguien. Puede haber cierta, cierta molestia o preocupación. Eh, probabilidad de una reconciliación o de salir de un estancamiento emocional lo tienes. Pero si estás pensando en el pasado y tienes un 8 de, de espada, es algo kármico, algo cíclico, algo que no acabas de terminar. Porque te voy a decir, no solamente basta los sentimientos y el desear algo del pasado, también es la necesidad de ver algo que la persona no quiere mirar. No quiere mirar. Se siente en una situación de estancamiento, de encierro, de... De cedí mi poder, de no puedo, de cosas así. En la casa 4 te veo el padre, hogar, raíces, familia, eh, tu mundo. Y también templo. Te sale un siete de varas. Entonces, de cierta manera ahí hay un. Hay una luchita ahí. Ok, hay una. Hay, una, hay enfrentamientos ahí, desacuerdos pero se te, hace neces se te hará necesario priorizar algo pero no te veo feliz ahí tampoco en la casa 5 bueno te salen noticias de trabajo o noticias de alguien que está en el extranjero que es muy importante para ti puede ser un hijo que se comuniquen con ustedes ok pero también hay probabilidad de un cierto romance ahí que no se piensa mucho un viajecito, algo así. En la casa 6 te sale como que te sintieras tú falta de colaboradores, falta de, no sé, de motivación también de tu parte, cierta, a ver, cierta situación que tú entiendes que, que recae sobre ti nada más. Pero cáncer eres tú quien tienes que hacer el cambio. Tienes que permitir los cierres. En la casa 7 te salen el paje de oros. Aquí 5 de oros. El paje de varas. 7 de varas. En la casa 7 de, te de sale el paje de oros. Puede salirte un nuevo pretendiente. Puede salir un nuevo vínculo. O eh, analizarse esas sociedades que se tienen para darle entrada a una nueva un nuevo estudio un nuevo camino ves pero también puede ser que recibas papeles y por esos papeles tú te veas un poco enredado un poco enredada porque esos papeles que recibes te pueden traer un cambio que tú no esperabas ojo con los papeles entonces, en la casa 8 te sale el 10 de balas. Te estoy diciendo, eres tú quien tienes que permitir los cierres, lo que se acabó, se acabó, lo que tengo que soltar, soltar, lo que tengo que delegar, delegarlo. Eres tú quien tienes que traer el cambio ese. Entonces, te decía, en la casa 8 tienes un 10 de balas ahí. Terminaciones, pero también es como estar recargada la persona. Es la casa de la transformación. Entonces, o suelta los, la, las espadas, la las escobas, esta porque este es el la brujita con, con escobas. O suelta las escobas, esas o estás teniendo una aceptación aquí. Una aceptación que eh, tú te has comprometido a full. Le has dicho sí a muchas cosas que tienen que ver contigo. ves Entonces, lejos de transformar, lo que te estás es ar arraigando a ese peso que traes. A esa super responsabilidad que has asumido. A eso no encontrar a quién delegar. ¿Ves? En la casa 9 te sale la papiza. Filosofía, religión, eh, estudios superiores. Publicación, viajes al extranjero. Extranjero, residencia. O pues estás terminando un estudio espiritual. De una filosofía espiritual o estás revaluando, también puede ser, que tú estés revaluando. Se te hace necesario hacer uso de tu sabiduría y de tu intuición. ¿Ok? Es probable que estés tú revisando redes, que estés revisando, eh, no sé, canales con este tipo de... Porque la papisa Yo la miro como que está, está, está Adivinando ¿ves? O tratando de adivinar, adivinar Como una bola de cristal Pero al lado tiene un tarot abierto Hay un gato, que eso significa intuición Entonces tú estás como Interiormente Indagándote Buscando la verdad Interiormente Escucha tu intuición cancel. En la casa 10 Sin embargo se termina como Mira <coughs> Hay mmm, situaciones en esa casa Que se quedan atrás Pero está dependiendo de ti Y de una alianza con alguien Que entra y sale ¿Ok? Puede haber eh, Cierta Cierta mejoría en esa casa Porque es como que mira sabes que le doy la espalda a 20 cosas que ya no ves arreglar conflictos cosas así pero no, no veo que sea eh, como que lo pensaras mucho si esto es energía aunque puede haber un aliado que te hable de una oportunidad de cambio una oportunidad de negocio comercio negocio de cualquier manera, eso es una carta de viaje. En la casa 10. Vocación, éxito, vista pública, estatus. En la casa 11. Estás cerrando el pasado. Lo permitirás. Terminarás con personas. Harás una limpieza en lo que es el grupo de amistades. Redes sociales. Estarás muy, en, muy clara en, o claro en tus metas, en tus esperanzas, tus deseos. Te sale la muerte. Y la muerte tiene dos puertas atrás cerradas. Y va hacia el frente. Entonces, puede que limpies. Te veas en esa. En esa acción. Porque es que está tocando la muerte. Cuando pasa la muerte. O cuando llega la muerte no es muerte física, sino es eh, transformación y darle paso a lo nuevo pero desde cero no sé qué tú harás ahí porque incluso veo aquí la casa, carta 5, la casa 5 11B es como que dejarás atrás cosas que sabes que te limitan cosas que no te representan, situaciones que no te que no te alimentan que no te apoyan, algo así Yo estoy mirando aquí Entonces en la casa En la casa 12 Es lo mismo que estoy hablando con la muerte Lo mismo Cierre de 10 eh, Autorealización Experiencias que de cierta manera Te llegaron porque las elegiste Y que te llegaron por tiñosas Porque así es la vida ¿Ves? No sé si es que estarías tú cargando con una cierta pena o si un cierto desconsuelo, la muerte te dice que te levantes, que le des entrada a lo nuevo, que sueltes el pasado o que mejores esa calidad de pensamiento que estás teniendo. Es la casa de la mente, el inconsciente, el karma, lo invisible. Vienes arrastrando alguna pena interior, alguna decepción que no has podido superar, que es cíclico en tu vida, te dice la muerte, que ya está bueno de, tanta, de tanto sufrimiento. Que le des entrada a lo nuevo, como ese sol que ama, amanece, aparece en esta carta 10 de espadas. Que es bueno cuidarse la persona, que es bueno desconfiar, pero no, no mantenerte en esa, en ese sufrimiento. Y es la carta que me está quedando encima del 9 de copa. Entonces, si estás sufriendo por un amor que se fue, o una posición que perdiste, o no sé cuál sea <coughs> la situación que sea, la muerte, te está diciendo cambio, transformación y darle entrada a lo nuevo. Gracias por tus visualizaciones, gracias por tus likes, gracias por tus comentarios de luz y bendiciones. Bienvenido a las nuevas suscripciones, es todo.